¿Qué tal amigos? Hoy les quiero enseñar la nueva actualización del Samsung Galaxy A51 En este caso me voy a enfocar en el teclado ya que este, le agregaron una, algo en particular que, que realmente me llamó la atención este, Vamos a abrir el WhatsApp para que vean Aquí está, abrimos el teclado Esta, esta opción se le agregaron, si se dan cuenta el, el emoji está en movimiento Es una nueva actualización en el teclado Samsung aquí lo oprimimos y nos aparecen varias, este, varios emojis animados para poder hacer esto vamos a entrar aquí en esta carita mira aquí están los emojis, todos son normales aquí están todos son normales pero le agregaron esta opción que es para cuando uno no, no sabe ni qué mandar de, de emojis esta opción, usted le van a dar aquí donde dice más y aquí van a seleccionar los, los emojis que ustedes quieran animar Digamos, voy a agarrar este Y voy a poner, no sé, se me ocurre este Ya una vez que seleccione esos dos emojis, le pongo aquí donde dice animar Y se dan cuenta que se está que me, me muestra más opciones, así Si me gustó ese, nada le pongo aquí donde dice realizado Y ya queda. Bueno, no lo voy a enviar porque solamente les quería enseñar el teclado. Si quieren este, mezclar otro emoji, le vuelven a dar aquí en la carita. Le dan en más. Eso es algo que le agregaron al, al teclado Samsung del Galaxy A51. Le ponen este, no sé, está dormido. Y este. Le ponen animar. Y ahí se dan cuenta y acá abajo, vienen más opciones, si lo quiere cambiar a este se dan cuenta, vienen más opciones es una actualización este, que me gustó, porque a veces no sabemos ni qué mandar en el, en el como emoji, entonces quería enseñarles esta actualización, si usted no tiene actualizado su, su Samsung Galaxy A51 simplemente se va en ajustes se va hasta la parte de abajo donde dice actualización de software aquí dice descargar e instalar, aquí le dan en instalar aquí descargar e instalar y aquí va a buscar este, una actualización nueva, si su teléfono no está actualizado aquí le va a aparecer, en este caso yo lo acabo de actualizar es por eso que le estoy mostrando el, el, el nuevo teclado Aquí dice su software está actualizado. Si a ustedes no lo han actualizado. Aquí les va a aparecer. Este actualización de software. Y descargar y actualizar. Así es que yo nada más les quería enseñar el teclado. Así es que espero que les saquen provecho. Y les guste. Y nos vemos en la próxima.